Familiares de Honorio Díaz, de 22 años, solicitaron este miércoles la ayuda de manos solidarias para colaborar con su tratamiento luego de que este sufriera un terrible accidente y quedara postrado en cama. Le pido al pueblo que me ayude, que ya no tengo recursos para esto, estoy es grande, yo quiero que me ayuden porque tengo mucha deuda, ya no tengo ni para comprar medicamentos, yo también estoy enferma también. Y le pido a todo el público que me ayuden, por favor que me ayuden. A 829 524 420. 829-841-8476. O vení aquí al Inver 187 a preguntar por Ramírez Satre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.